de la maestra Rosa Rodríguez de Tapia, mi madre, una mujer que se entregó en cuerpo y alma a la misión de enseñar. Utilizo las palabras y el silencio, porque mi madre nos enseñó que en ocasiones el silencio es la respuesta sensata.